Seguimos hablando y desglosando porque tenemos que hablar de la economía de nuestro país, el crecimiento, las buenas noticias, los trabajos que se están realizando para poder salir de esa crisis por la que hemos pasado en el 2020 y parte del 2019 y efectivamente se sigue trabajando, pero... Permítame inmediatamente saludar a nuestro invitado porque ya está con nosotros el señor Jorge Durandal, gerente general de ENDE Corporación, porque se inaugura la subestación de Guarayos y la línea de transmisión que une Santa Cruz con Trinidad. Gerente, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda. Edison, muy buenos días. Gracias por la... Entrevista, efectivamente, el día lunes eh, hemos inaugurado una línea que sale desde Troncos, lado de Santa Cruz, Troncos Guarayos, que también es frontera eh, con, con Trinidad, hasta Paraíso y de Paraíso hasta la subestación de Trinidad. Una línea de 384 kilómetros aproximadamente, es una línea en doble terna, en 2.30. Y el último tramo de Paraíso a Trinidad es una línea de 115 también en doble eterna de cerca de 11 kilómetros para poder unir el círculo eh, y darle mayor confiabilidad al sistema, sobre todo a la gente que vive en Trinidad, que es la que más sufre con los cortes eh, eh, que se tiene. ¿no? Señor General, cuéntenos un poco acerca de la inversión que se ha realizado justamente en este proyecto, el tiempo también de inversión que se ha podido hacer para poder lograr esta inauguración. El, la inversión que se ha hecho, Edison, es de 1,056 millones de bolivianos. Eh, ha generado en empleos directos más de 4,000 trabajadores que han construido, trabajadores nacionales, 100, 100 nacionales, empresas eh, que son contratistas nacionales, y eh, también esta, esta línea va a permitir desplazar diésel, que es otra cosa importante, Edison, como mencionaba nuestro ministro, eh, cerca de 17, 17, 17 millones perdón, de bolivianos año ya vamos a empezar a retirar en tema de subvención de diésel, solo en la parte de emisiones en el lado de Ovarayos. Cuando ya estemos en estos días, ya vamos a ir empezando a desplazar poco a poco las máquinas que generan a diésel en, en Trinidad, eh, que son cerca de 14 máquinas, vamos a ir de a poco hasta que el sistema estable eh, y ya eh, se pueda tener eh, cero... Eh, eh, el digamos. Pero sí se recomienda técnicamente tener cuatro máquinas en stand-by para cualquier emergencia que se tenga en Trinidad. Al margen de esto se está, uh, esta es la primera etapa que se ha eh, eh, perdón, que se ha inaugurado, la segunda etapa viene con, la, con un equipo de última tecnología que se está utilizando en Bolivia, que es el STATCOM, es un sistema que va a permitir eh, darle mejor eh, estabilidad a, al sistema, a las oscilaciones de frecuencias que se tienen en esa zona. Es una tecnología eh, que estamos implementando. Obviamente, eh, los países eh, vecinos ya cuentan con eso y nosotros seríamos los primeros que estamos teniendo. Así, esa STATCOM va a estar eh, ubicada en Paraíso, en Trinidad. La subestación de Trinidad está 100% terminada simplemente falta terminar esta etapa que es un equipo que lo están probando en Colombia una vez que se termine, más o menos para agosto ya va a estar ese equipo en paraíso con eso estaríamos completando el 100% de este proyecto tan anhelado Y en estas proyecciones y en este trabajo, ¿cómo quedaría lo que es el tema de las importaciones? ¿Ya no necesitaríamos importar o se va a seguir trabajando en, en, en este tema? Eh, la idea es, eh, eh, la idea de nuestro presidente siempre de eh, eliminar esto, pero todavía tenemos eh, Edison, lastimosamente, lugares que todavía seguimos generando con diésel, y en algunos casos, eh, como por ejemplo Pando, Pando es un departamento que no está todavía eh, integrado al sistema Edison, ese es un reto grande que vamos a tener de acá para adelante, en la empresa, nuestro presidente de la corporación, así como nuestro ministro y también yo creo nuestras autoridades como el presidente, va a ser un reto de poder unir también Pando. Lastimosamente Pando está aislado, ese es el concepto que se utiliza. Y Trinidad estaba hace bastante tiempo también con las mismas características aislado. Entonces el tema de Guarayos, por ejemplo, el eh, tema de misiones, eh, la CRE tenía equipos eh, que generaban a diésel, ahora estos equipos ellos ya tienen que retirar, ese es el monto que más o menos hemos calculado que nos vamos a ahorrar porque la CRE al generar la energía también estaba siendo subvencionada por el Estado el, el precio del diésel. Ahora con esto en tema de guarayos ya se va a eliminar el tema del diésel, porque ya tienen eh, la energía en la subestación para poder retirar, los distribuidores de estas subestaciones. En Trinidad también estamos haciendo lo mismo, vamos a eh, eliminar todo lo que es el diésel, pero que se entienda bien, siempre va a haber equipos de emergencia, estos equipos los vamos a tener... ...por lo menos entre cuatro o cinco máquinas como en stand-by... ...porque en algún momento ese equipo del StatCom... ...vamos a tener que hacer mantenimiento... ...y para el mantenimiento... ...tengo por lo menos destinar dos o tres días... ...para hacer un mantenimiento porque es una tecnología nueva... ...hasta que también mejoremos en la optimización de los tiempos... ...para el mantenimiento... ...vamos a necesitar estas máquinas que por lo menos dos o tres horas... ...al año va a eh, funcionar... ...eso no quiere decir que estemos gastando diésel, sino vamos a retirar totalmente. Todo es un, eh, eh, una reserva, un stand que vamos a tener eh, en Trinidad. Con eso vamos a estar mucho más eh, eh, seguros y vamos a dar mayor confiabilidad al sistema Edison. Ahora, gerente, en el tema del ahorro, porque lo que se pretende también es ahorrar las interconexiones, ¿cómo se va a trabajar en este plan? Porque esto también es importante resaltarlo. Eh, sí, en el tema de, de estas dos líneas Edison, que ese era uno de los problemas que teníamos en el norte, o sea, en el lado de Trinidad, lastimosamente solamente había la línea de Caranavi y Trinidad. Eh, sabemos que en esa zona hay mucha mucha precipitación, eh, tenemos crecida de ríos, hay deslizamientos eh, en algunos lugares eh, que son pequeñas montañas, pero sí hay deslizamientos, tenemos los rayos, ese tipo de situaciones hacía que eh, se corten nuestras líneas y hasta reponer, y los equipos de diésel tomaban su tiempo, Edison, en reponer, se hace el corte, se apaga y el equipo tiene que empezar a, motor por motor empieza a calentar y a reponer el sistema. Ahí es donde los tiempos bastante largos en Trinidad con las distribuidoras. Nosotros, por si acaso, somos transportadores de energía de alta tensión. Los que distribuyen a las casas, a los domicilios, son las distribuidoras, como por ejemplo la CRE en Santa Cruz, en el Beni, es Ende del Beni, nuestra filial que tenemos, entonces ahora ya van a tener... La reacción de los sistemas cuando se corten mucho más rápido, estamos hablando de segundos, en algunos casos hasta milisegundos, dependiendo de la magnitud del, del corte. Otra cosa importante también manifestar, Edison, es que estamos con una tecnología que nosotros le llamamos la onda viajera. Es un sistema que estamos incorporando a nuestras subestaciones inteligentes porque no tenemos personal en nuestras subestaciones. Se controla a través del CNDC de un sistema SCADA, que es una tecnología Spectrum 7, que es lo último también que estamos utilizando en el área eléctrica, eh, acá nos va a permitir identificar cuando existe una falla o un corte en la línea. Por ejemplo, si cae un rayo en un X eh, punto de, de la línea, este sistema en menos de milisegundos o segundos nos va a decir en qué lugar exactamente está el, el, eh, ha producido el corte. Nos va a indicar entre tal torre y tal torre. Y va a dar el dato exacto. Entonces, el equipo de mantenimiento va a ir directo a ese punto. En cambio, antes, eh, efectivamente, con la tecnología que teníamos, nos dice más o menos, pero con un error de, de kilómetros, más o menos, de dónde podía ser la falla. Entonces, se tiene que caminar los técnicos a ver dónde fue la falla. En cambio, con esta tecnología, que es la onda viajera, nos va a dar ya con errores de metros. O sea, que es, es mucho más eh, avanzado. Esas serían las novedades, Edison. Ya, gerente, ya para ir finalizando, y efectivamente yo creo que esta pregunta le va a interesar a todos los usuarios, efectivamente a la población en general, porque cuando hablamos del bolsillo, en cuanto a los costos, ¿se van a reducir costos efectivamente en el servicio de la luz? ¿Qué es lo que se pretende efectivamente ayudar al país? Edison, lastimosamente este tema es de que compete a las distribuidoras. Yo creo que Ahora, con lo que estamos siendo más eficientes en la entrega del punto de retiro para ellos, ellos también tendrían que empezar a ser mucho más eficientes, ¿no? Ese tema, lastimosamente, no me compete y te, que tendría que, digamos, analizar ir viendo. Se supone que tenemos que ir mejorando, Edison, porque ya con las líneas que estamos construyendo estamos siendo mucho más eficientes, entonces cada vez tenemos que ir mejorando, mejorando, ¿no? Gerente, queremos agradecerle por estos minutitos y efectivamente a seguir trabajando. Es importante las proyecciones, es importante también lo que se está generando en el país y efectivamente salir y reactivar y volver a una normalidad después de ser tan azotados tanto eh, por la pandemia y por los hechos suscitados en, en pasados años. Muchísimas gracias. No, pues a ti Edison, y felicidades por tu programa. Gracias. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Ahí estaba con nosotros el ingeniero, justamente, Jorge Durandal, quien es el gerente general de Endecorporaciones. Las buenas noticias que llegan para nuestro país.